puesto en discusión, mira, escucha bien, ¿ah? ¿eh? Tiene que ver con la necesidad de transparencia total de este proceso, ¿eh? Parece de pero grullo, pero, ¿eh? hay que presionar para que realmente sea así. ¿Y cómo se garantiza entonces esa transparencia de esta asamblea constituyente o convención constitucional? Luego hablamos con el director ejecutivo de Chile Transparente, también parte de este programa, ¿No? Como panelista estable, prepandemia, don Alberto Precht. ¿Cómo está, Alberto? Hola, Freddy, buenas tardes, muy bien, gracias. Oiga, primero deje felicitarlo porque su equipo dio un paso importante en la Copa Libertadores anoche. Eh, una alegría que le dimos al país entre tantas gracias, así que estamos muy, muy contentos, la verdad, con lo que, con este aporte de la Universidad Católica, a nuestra alegría. Claro, para que transparentemos también, ¿no? Las felicitaciones públicas por la Católica, ¿No? <risa> Oiga Alberto, gracias, ¿qué, qué principio, qué importante va a ser la transparencia Está haciendo en muchos ámbitos la transparencia, mire lo que pasa con la Teletón, por ejemplo, ahora Pero eh, en esta convención constitucional también, por supuesto, ¿no? Bueno, absolutamente, la, digamos que la confianza de la convención constitucional se juega En cómo ella vaya a tomar decisiones, cómo esas decisiones van a ser conocidas pero por otra parte también en cómo se respetan determinados estándares administrativos, desde la contratación de personal, la contratación de los equipos técnicos, la compra ¿a? de los insumos que necesita la convención para funcionar, y por supuesto la transparencia total de sus sesiones, de su deliberación, cómo se va a hacer lobby, incluso hasta si los convencionales pueden o no pueden bloquear en Twitter a, a las personas que eh, mm. los podemos seguir en la, en la red social, tal como las autoridades hoy día no pueden bloquear, es mm. decir, es muy importante que la convención eh, constitucional parta con los más altos estándares que hoy día se establecen en nuestra legislación y que ese sea el piso para que incluso o sea, puedan haber estándares superiores. O sea, en rigor, como usted dice Alberto, el, el, el mínimo, ¿no? ya que está tan de moda, ¿no? el mínimo común de esto, deberá ser lo que ya se aplica en el Parlamento, ¿no? en, en, en materia de transparencia. En materia de transparencia lo que se aplica en el Parlamento, en materia de contratación lo que se aplica en la administración con Chilecompra en materia de eh, declaraciones de patrimonio de interés, también lo que se le aplica a las autoridades públicas, en materia de lobby, lo que se aplica a la ley 20.730, pero efectivamente ese es el piso. El temor, eh, Freddy, es que la convención termine siendo manchada por eh, cosas que podrían parecer menores, pero que hoy día al ojo de nosotros los chilenos no son menores, por ejemplo. Uh -huh. Que se empiezan a contratar de asesores a puros amigos. Ah, entonces... Yeah bueno, mira, yo voy a contratar a esta persona, además hay un buen sueldo, etcétera, que los equipos técnicos se empiezan a cuotear. ¿ah? Y entonces, pues tenemos este equipo técnico ya, entonces tanto porcentaje para tal lista, tanto para otra lista, etcétera, mm. y que se apliquen esas lógicas tan propias de esa política que evidentemente hoy día no conecta con la ciudadanía. Claro, porque me imagino que en, que en materia de, de, de colaboración, cada, cada constituyente o constituyenta ¿no? es, va a tener los mismos fondos más o menos que un diputado, ¿no, diputada? Bueno, eh, eh, hay que definir cómo se van a generar esos equipos técnicos. Yo, en principio, porque además este, este proceso tiene un corto plazo, o sea, hay 12 meses para redactar nada más ni nada menos que una constitución. Eh, yo lo que propondría, y de hecho Chile Transparente va a lanzar su propuesta en estas materias el día 3 de junio, es que se utilicen recursos de organismos que ya hacen esta pega. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso Nacional, que gran parte de la Biblioteca del Congreso Nacional preste todos los insumos técnicos a la constituyente. Que, por ejemplo, en materia de contratación pública, equipos de Chile Compra se instalen en la constituyente. en materia de transparencia, equipos del Consejo para la Transparencia. En materia uh -huh. de auditoría interna, equipos de la Contraloría. Y así no uh -huh. tengamos que inventar la rueda nuevamente, y más bien estos órganos que hoy día existen en nuestro Estado, eh, puedan prestar este soporte eh, uh -huh. a la constituyente. Y así además son personas que han llegado a esos cargos con algún tipo de, digamos, de eh, concurso, expertise, eh, y están ahí con alguna razón. Si no, va a ser muy difícil contratar a estas personas eh, de una forma que no se vea más bien discrecional. Estamos hablando con el director ejecutivo de Chile Transparente, el abogado Alberto Precht. Eh, Alberto, eh, claro, hay, hay muchos independientes, incluso independientes que van en cupo de partidos tradicionales, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo sería entonces la ligación que va a haber entre aquellos que son militantes con sus respectivos partidos, o los que están, por ejemplo, ya presentes en el Parlamento? Bueno, uno entendería y también es, es muy importante que eh, los partidos mantengan ¿a? Eh, sus líneas programáticas y son conocidas por todos y seguramente van a actuar como bancada y eso es bastante bastante natural. Evidentemente, la gran incertidumbre que nadie puede contestar es cómo van a actuar los independientes y ahí, bueno, las mismas reglas de la constituyente obligan a que eh, tengan que ponerse de acuerdo de una u otra manera, a menos que esas reglas puedan ser cambiadas, eh, cosa que, que se ve bastante bastante improbable. Y eso va a llevar a que seguramente vamos a tener eh, mucho debate en cuanto, por ejemplo, una persona vote por algo A, pero después vote en otro tema eh, de forma B y que hayan esos cambios de posición. Y es por eso que ahí va a ser muy importante, Freddy, que tengamos una trazabilidad de la toma de decisiones a través de, por ejemplo, eh, regulación absoluta de saber con quiénes se reúnen mm. los constituyentes, cómo se eh, delibera, eh, finalmente cómo se vota también las actas de las sesiones, ahora que las actas que están tan de moda por las actas que no entrega el gobierno, por ejemplo, o que no existen, eh, este va a ser un momento súper importante que eso se conozca. Nosotros, Freddy, con esto termino, eh, en, en Chile transparente vamos a generar una plataforma donde vamos a tratar de hacer este seguimiento y de subir y subiendo toda esta información de la constituyente. Me gustó ese concepto, Alberto, de la trazabilidad de, de, de las influencias y del, y del lobby, finalmente, ¿no? que podría ser feroz acá. Bueno, absolutamente. Es que mira, acá se juega el, el, el, el futuro de todo. O sea, digamos que cuando se habla del concepto de una hoja en blanco, efectivamente. Es una hoja en blanco. Y eso es una gran oportunidad, pero también podría ser una gran oportunidad para el lobby. ¿ya? Efectivamente, y eso es lo que tenemos que evitar. O sea, lo peor que podría pasar es eh, que tengamos eh, después una investigación penal contra un constituyente que eh, recibió recursos, ¿ah? por otro lado, porque eso lo hemos visto en el Congreso. Entonces, mm. de eso tenemos que cubrirnos absolutamente. Y la mejor forma de cubrirse es con eh, transparencia total. ¿ah? Evidentemente, si entró alguien que ya tiene prácticas delincuenciales, eh, ahí ya no tenemos mucho que hacer. Pero uno entendería que las personas que fueron electas son personas que entran con la mejor voluntad para hacer las cosas bien, y por lo mismo hay que tratar de blindarlas de cualquier tipo de influencia que sea indebida. Ahora, eh, como usted dijo, Alberto, el, el piso mínimo aquí ya son las leyes de lobby que se están aplicando, la ley de transparencia. Me imagino que cada una de las personas que va a estar a cargo de esta, de esta redacción va a tener que hacer una, una explicación pública de sus bienes, no sé, y, y cosas sí, por el estilo, ¿no? Es, exacto, y hay ciertos mínimos eh, que ya están acordados y, por supuesto, es la implementación de estas normas, las normas de lobby, las normas de, de probidad. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, cuando un alcalde asume ahora hace su declaración de patrimonio de interés y hay una Contraloría que puede verificar que esa información sea real o no. Eso no va a existir en la Constituyente, la Contraloría no tiene potestad frente a la Constituyente, digamos que es un órgano supraconstitucional porque cambia la Constitución. Entonces, en este caso, ahí va a ser muy importante la transparencia total. Entonces, cuando, por ejemplo, un constituyente X asuma, se conozca en completitud su declaración de patrimonio de interés, sin que hayan aspectos reservados, para que seamos los ciudadanos los que podamos ver esos intereses, y también velar a que no haya un incremento patrimonial, o sea, sería escabroso, lo hemos visto en casos de alcaldes sobre todo, de que, eh, que, que hay un incremento patrimonial en ese año y que es injustificado, eso evidentemente es una señal de alerta que algo no está bien, y para eso sirven estas declaraciones de patrimonio e interés, para que la ciudadanía pueda fiscalizar y el órgano contralor, acá como no va a haber órgano contralor, externo. Eh, es muy importante el rol que tengamos eh, la ciudadanía y sobre todo bueno los que nos dedicamos a hacer esta, esta pega de, de fiscalización más bien desde la sociedad civil. ¿Por qué la, la Contraloría no tendría un rol fiscalizador si está involucrado dinero fiscal, fiscal en esto? Porque podría haber un contrasentido. Supongamos, Freddy, que la Contraloría eh, empieza a fiscalizar ¿ah? eh, y empieza a decir, mira, las contrataciones están mal hechas o eh, eh, hay, hay un incremento patrimonial o no, no declaró todo su, su patrimonio, etc. Bueno, eso podría ser utilizado para, por ejemplo, que la Contraloría eh, pierda atribuciones. ¿ah? Oye, la Contraloría lo que quiere es atacar a tal sector político. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Que la Contraloría, el Contralor de izquierda, que pues, la semana siguiente el Contralor es de derecha. ese En ese juego el Contralor no puede entrar, por supuesto, porque la constituyente finalmente lo que va a hacer va a cambiar la Contraloría. ¿ah? Eh, podría cambiar, podría, podría, espero que no, pero podría eliminar la Contraloría si quisiera, eh, porque que es un órgano autónomo constitucional. Entonces estos órganos no van a tener la posibilidad. Obviamente lo que sí sigue funcionando es el sistema de justicia. O sea, si ocurriera algún delito que esperamos que no cometan, evidentemente ese lo va a poder perseguir la justicia. ¿Cuál es el límite ahí entre la privacidad y el, la debida transparencia? Se lo pregunto, por ejemplo, con a través de la, no sé de los, de los lobbies que puede haber acá, eh, la transparencia, por ejemplo, los llamados telefónicos o en correo electrónico, etcétera. Uh -huh. Bueno, ahí hay que distinguir. Lo que sí se puede transparentar son las reuniones, tanto presenciales como virtuales, pero se entiende que tanto los servicios de mensajería como los eh, reamados telefónicos o una carta postal, que ya, ya no existe, un correo electrónico, eh, son comunicaciones privadas y por lo mismo hoy día gozan de inviolabilidad. Eh, ahí efectivamente hay derechos constitucionales que también entran a estar en conflicto, por lo cual evidentemente eso no se puede transparentar y por lo demás... Eh, Supongamos que eh, llegáramos a la conclusión teórica de que sería bueno hacerlo, la, en, en la práctica es imposible, porque la única forma de transparentarlo sería que tuviéramos que grabar todas las conversaciones y tener acceso a todas las cuentas de correo electrónico de los constituyentes, y eso ya la verdad que eh, excedería, excedería lo que bus se busca con la transparencia. La transparencia no es no es boyerismo, no es exhibicionismo tampoco, pero pero hay otros métodos. O sea, evidentemente también el que el que obra mal ¿eh? y, y va por la oscura eh, siempre termina eh, siendo de una u otra forma eh, pillado por por la forma en que vota, eh, por la forma en que cambia el voto, por ejemplo, o eh, cómo emite determinadas opiniones que pueden ser muy similares a otras opiniones que existen. Sí, entonces, ¿cómo va a funcionar la, la plataforma que usted me, ha, me habla ¿no? de Chile Transparente? Sí, nosotros vamos a crear un portal que se llama Constituyente Transparente, donde vamos a... Eh, ...invitar a que la constituyente siga todos estos estándares de los cuales nosotros estamos, estamos hablando... Eh, ...de hecho ya estamos recopilando alguna información porque ya el gobierno ha, ha empezó a comprar, por ejemplo... Eh, ...mobiliario para que funcione la, la, la constituyente... Eh, ...y nosotros vamos a ir poniendo toda esta información al público... Vamos a ...tenemos una alianza con eh, la Universidad Central, con el Instituto de Desafíos de la Democracia... Eh, en la cual vamos a hacer también eh, seguimiento a los discursos públicos, a las redes sociales, para ver la coherencia de esos discursos. Y bueno, vamos a tratar de poner toda la información disponible de la manera más fácil para que también la prensa, y sobre todo la prensa especializada, sí. pueda hacer estos trabajos. Sí. En el supuesto de que la constituyente no lo haga. Nosotros esperamos que una de las primeras cosas que haga la constituyente es, es tener una buena inversión en, en estas materias. Bueno, ojalá que la primera transparencia se dé precisamente cuando se esté redactando el reglamento, ¿no? Cuando se junten para ah, redactar su propio reglamento. Bueno, ese es el, esa es la prueba de fuego. O sea, imagínate eh, si tenemos un reglamento que es secretista, un reglamento que eh, finalmente eh, se basa solamente en el autocontrol. Eh, una de las cosas que nosotros proponemos como Chile Transparente es que se cree... Eh, una comisión externa a los constituyentes para velar por esta transparencia eh, y que se, y que sea ad honorem. o sea, que se invite a ciertas personas a que puedan generar, eh, si hay un conflicto, por ejemplo, de acceso a la información, la resolución de ese caso, o si hay un problema con la aplicación de la ley de lobby que pueda resolver aquello. Eh, y vuelvo a insistir que tanto los equipos de la Contraloría del Consejo para la Transparencia puedan ser prestados a eh, la constituyente para mm. eh, ser utilizados como equipo técnico en este, en este sí. periodo. Alberto, en otro tema, ¿qué, ¿qué te parece la controversia que hay entre el canal, la red y, y la Teletón para que transparente realmente eh, eh, los gastos, teniendo en cuenta que sí. hay un porcentaje alto, no un 20% de dinero que pone el fisco en ella? Sí, A ver, lo, lo primero y obviamente eh, la transparencia es conflicto de interés, mi hija se atiende en la Teletón, eh, eh, eh, nació con espina bífida y uh -huh. es un tema emocionalmente muy, muy cercano. ¿eh? Entonces... Yeah. Eh, cuesta, cuesta efectivamente mirarlo con completa objetividad. Dicho eso, nosotros desde Chile Transparente hemos enfatizado hace mucho tiempo de que tanto las fundaciones, corporaciones como las iglesias tienen estándares de transparencia que son muy, muy limitados y muy bajos y esto eh, lleva a que sean, de hecho, vistas como eh, instituciones donde los riesgos aumentan. Por ejemplo, los riesgos de lavado de activos a través de las fundaciones es mucho mayor que una empresa formalizada. Aunque pareciera extraño, uh -huh. es mucho más fácil lavar dinero a través de una fundación que de una empresa, ¿no? porque el nivel de control es muy bajo de este tipo de fundaciones. Además, porque fundaciones y corporaciones es muy amplio el rango. Piensa que la NCP es una corporación sin fines uh -huh. de lucro. La ANFP, vuelvo a repetir, <risa> nadie podría decir que la ANFP no es una mega empresa que, que tenía un canal ¿a? de televisión, o sea, imagínate que lo, lo que estamos que lo hablando. que vendió Entonces, bastante caro. Claro, y, pero no, pero, pero tiene la misma regulación que tiene Chile Transparente o que ya. tiene eh, eh, una, una fundación vecinal, o sea, imagínate, eso es lo ridículo, tienen que mm. entregar su memoria y tienen que entregar un balance. En el caso de la Teletón, claro, por el impacto que tienen estas fundaciones, uno siempre esperaría que eh, el estándar de divulgación pública de información fuera mayor. Yo entiendo que ellos tienen estándares, eh, o sea, tienen sus balances auditados por eh, una de las cuatro grandes auditoras que es Deloitte, pero sería mucho más importante que ellos avanzaran, por ejemplo, hacia la creación de una FECU social eh, u otros estándares que permitieran una, una mayor transparencia por el impacto que tiene. Pero vuelvo a insistir, este es un debate muy, muy, muy dejado de lado en Chile, donde hay una proliferación de fundaciones que pueden ser utilizadas para el financiamiento ilegal de la política, para el lavado de imagen o para el lavado de dinero, eh, y que no las conocemos. Y lo mismo pasa con, la, con las iglesias, que también, eh, eh, mm. el otro día vimos la, la cifra de iglesias que había en Chile, porque estamos haciendo un trabajo con nuestra amiga Janet von Voldemort en aquello, y es impactante, y de ellas no sabemos sí. nada, Freddy, nada. Bueno, ahí está la, la investigación, me imagino todavía en curso, al, al obispo Durán, ¿no? de, de la iglesia evangélica. Sí. Sí, claro, y también eh, eh, eh, eh, hay a nivel a nivel macro los escándalos del Vatican Leaks y, y otros, uh -huh. ¿eh? de cómo bajo la fachada del bien finalmente se hace se hace el Exacto. mal. Y vuelvo a insistir, las fundaciones son para eso. Y, y, vuelvo, y vuelvo a repetir, lamentablemente el caso específico de la Teletón, tengo un conflicto ahí, hay uh -huh. más personas. Ahora, esta, esta respuesta que del Ministerio de Salud ¿no? eh, a la solicitud del, del Colmed, del Colegio Médico, sobre la mesa social COVID-19, ¿Qué, ¿qué te pareció a ti? Mira, el, el Ministerio de Salud y por eso el Consejo para la Transparencia está llevando acá un sumario en contra de ellos, lamentablemente en sus respuestas de eh, transparencia ha sido eh, bastante insatisfactorio y bajo el estándar legal y bajo los principios legales, o sea, lo primero... En Chile existe un principio de transparencia, está establecido en el artículo octavo de la Constitución y ese principio incluye la máxima divulgación de la información, por lo cual nadie podría decir que nunca hubo reuniones, por ejemplo, y que no podemos decir quiénes estuvieron en esas reuniones. Si las personas van cambiando, bueno, indíqueme a todos los que han venido eh, y de eso tiene que haber un registro durante toda la pandemia. Y si son 400 nombres, serán 400 nombres. ¿ah? Mm. Que no haya actas también es algo que llama bastante la atención, porque de qué forma se le puede hacer trazabilidad a las recomendaciones de este comité si no hay actas. ¿ah? Eh, por último una minuta, alguien habrá tomado nota, eh, ojo que ahí existe un debate incluso hasta si los manuscritos ah, eh, que pueden los apuntes que puede tomar un ministro, por ejemplo, en una reunión son públicos o no, ah, hay todo un debate en aquello, entonces esperamos eh, que el Consejo para la Transparencia apure su sumario y eh, sanciones ah, si no se están cumpliendo a nuestro juicio con, eh, o a su juicio más bien dicho, mm. con, eh, con las normas de transparencia que en Chile son súper claras y que Además, ya estamos acostumbrados a un determinado estándar donde eh, este uh -huh. nivel de respuestas tan, eh, digamos, eh, básicas eh, y, y tan eh, faltas a, a lo que la ley establece, eh, ya no las podemos, obviamente, aceptar. O sea, la ley está hace 12 años y, y uno entendería que, que esta respuesta es bien impresentable. O sea, es muy grave que desde un, desde un organismo del Estado, del gobierno puntualmente, eh, no se esté cumpliendo la ley, entonces. Sí, es que además, eh, Freddy, no tiene sentido, o sea, te vuelvo a insistir, uno podría explicar, mira, sabes que este no es un comité permanente, eh, que lo, los miembros van cambiando, bueno, pero dígame quiénes han sido todos los miembros, o sea, eso, mm. eso no es una información ni sensible, ni complicada, o sea, yo, yo no supongo, supongo que nadie corre riesgo por haber ido a un comité del Ministerio de Salud, o sea, cualquiera de nosotros que se reúne con la autoridad pública eh, sabe que eh, esa reunión va a ser eh, conocida seguramente, o que... El registro de ingreso eh, puede ser solicitado por cualquier persona. Si uno va, no sé, al Palacio de la Moneda, uno puede pedir el registro el sí. registro de ingreso y algunas nombres pueden ser vetados por niveles de seguridad, pero estamos hablando de cosas muy, muy específicas. Aquí no hay ninguna, la verdad, razón. A mí me llamó muchísimo la atención el bajo estándar de respuesta eh, del Ministerio de Salud y es casi meterse un, un, un autogol gratis porque veo que además no tenía mucho sentido el responder de la forma que se respondió. Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, un abrazote grande, ¿eh? que esté bien. Un gran abrazo, Fe, muchos saludos y un gusto como siempre conversar contigo. Igualmente. Chao. Tenemos un stock de opiniones.